Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidos a una transmisión más del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información, SIPDI. Es un gusto acompañarles esta tarde y es un gusto para mí estar acompañada hoy eh, de Deborah Fellerse. Eh, ella es este, la persona que va a acompañarnos esta tarde para hablarnos de la plataforma SignFinder. Y este, nos sentimos súper honrados de que ella nos acompañe. ¿Cómo estás, Débora? Bastante bien, Rebe. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Este, Débora. Eh, queremos primero agradecer a todas las personas que están conectadas con nosotros, bibliotecólogos, investigadores, estudiantes también de la Universidad de Costa Rica. Gracias por estar con nosotros. Este, esta es una actividad este, que estamos realizando con el fin de dar a conocer la plataforma y de que sea de utilidad para todos ustedes. Eh, quiero presentarles de forma formal a Débora. Ella es licenciada en química biológica y capacitadora para Latinoamérica eh, y viene a hablarnos de esta plataforma Science Finder y bueno, Débora, eh, sin más preámbulo y de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Eh, te cedo el espacio y el tiempo para que puedas desarrollar los diferentes temas que traes para esta tarde. Gracias, Rebeca agradezco mucho. Eh, por el tiempo voy a compartir brevemente una pantalla claro. y eh, posteriormente eh, voy a, a salirme de la presentación y vamos a ir específicamente en vivo. Gracias. Débora, disculpa antes de que inicie nada más recordarle a las personas que están uh -huh. conectadas que pueden hacer sus consultas a través de los mensajes en esta publicación en Facebook eh, vamos a estar atendiéndoles eh, desde ahí y al final de la sesión de hora va a estar eh, eh, resolviendo todas sus dudas o consultas así que les recordamos darle me gusta también a esta publicación darle me gusta a nuestras redes sociales y este hacer las consultas por medio de los mensajes en la publicación muchas gracias continúa de gracias eh, pues uh, para comenzar, eh, tengo pues esta diapositiva para invitarlos a todos a que se suscriban a nuestro boletín de noticias totalmente en español que provienen de casi Hispanoamérica. Y el, el recurso que vamos a ver hoy bastante rápido es uh, SciFinder. Y para comentarles un poquito sobre de dónde se origina SciFinder, este es un recurso, una plataforma que se las brinda o es provista por eh, la Chemical Abstract Service, más conocido en Latinoamérica como CAS o CAS, y nosotros como CAS o CAS somos una división de la Sociedad Americana de Química y en cualquiera de las otras divisiones que también apoya a la Sociedad Americana de Química, que es la educación, y la de publicaciones, siempre mantenemos la misma visión que ha mantenido la sociedad durante todo este tiempo desde su fundación en 1880, que es mejorar la vida de las personas a través del poder transformador de la química. Eh, al día de hoy, eh, pues nosotros somos más de 2,000 trabajadores en el área de que eh, Mikael Abstract Service, que siempre vamos a tratar de brindarles información de punta, que ha sido publicada en muchísimas eh, publicaciones científicas, al día de hoy, más de 50.000, como lo vamos a ver más adelante. Y bueno, eh, nosotros nos originamos desde 1907 y durante estos más de 100 años hemos siempre... Eh, brindado toda la información científica eh, proveniente de distintas publicaciones, patentes y otras eh, noticias e investigaciones que van saliendo a luz en el ámbito eh, de la web. Me voy a quedar por acá y básicamente vamos a ir hablando un poquito más cuando ya vayamos hablando o mostrando la plataforma. Voy a desconectar mi cámara, pero cualquier pregunta nos la pueden hacer llegar a través de las redes, como dice Rebe, Y voy a, a quedarme por acá y me voy a ir específicamente a buscar mi pantalla para poderles presentar. Ok, no sé si la están viendo en este momento. Está perfecto, Deborah, gracias. Gracias. Entonces, como, como les decía, hay eh, Rebeca y, y yo para eh, SciFinder es una plataforma que alberga más de siete bases de datos en una misma área. Al día de hoy, en estas bases de datos, ustedes van a poder lograr eh, visualizar eh, una base de datos que les va a brindar información sobre referencias, que es con la que más nos han conocido al día de hoy, que de donde se origina nuestro nombre, que es eh, los resúmenes de química. Y eh, la base de datos se llama Caplus en la que ustedes van a encontrar más de 54 millones de registros de este tipo de referencias. Como les mencionaba, más de 50 mil publicaciones, de las cuales ustedes pueden ir, ver que contamos con información a través de donde dice About en contenido. Al desplegarse desde ahí, ustedes pueden también encontrar otra base de datos de la cual van a encontrar información. Todo esto está en esta parte. Eh, de sustancias albergando en la llamada CAS Registry, más de 177 millones de registros de sustancias al día de hoy. Dentro de las cuales vamos a encontrar pues, secuencias, vamos a encontrar eh, valores de propiedades y demás. Vamos a encontrar otra base de datos de reacciones que se llama CAS-REACT, que les va a brindar información en más de 134 millones de reacciones y que a partir del año 2003 se empezaron a indexar o a incorporar dentro de estas reacciones todas las condiciones de reacción de, de ellas. Nuestras bases de datos... Además que contamos con proveedores eh, en la base de datos llamada eh, ChemCats. Se actualizan diariamente. En estas eh, plataformas ustedes van a encontrar más de miles de millones, como lo hemos visto. Otra base de datos que nutre eh, SciFinder es la de químicos regulados, que alberga el día de hoy más de 400 mil eh, sustancias que están inventariadas y obviamente eh, también están eh, reguladas por cada una de las oficinas en nuestros países otra base de datos que es bastante importante para encontrar información sobre todo si uno la quiere reciente y con tecnología de punta es la de sustancias genéricas o generales llamadas marcus que se encuentran dentro de la plataforma llamada MARPAT. Y eh, vamos a ver que además de estas, pues contamos con información de la base de datos llamada Medline, que nos va a brindar información sobre in, eh, ciencias de la vida y ciencias en biomedicina en más de 26 millones de registros que ellos albergan. Esta base de datos Medline no es curada ni indexada por nosotros, sino por la Biblioteca Nacional de Salud en Estados Unidos, y por supuesto nosotros la conectamos a nuestra plataforma llamada SciFinder para que el usuario que utiliza pues nuestros recursos encuentre haciendo pues menos clics y menos Usando menos tiempo de búsqueda, la mayor cantidad de información posible para poder incorporarnos hacia la información bastante refinada. Déjame eh, que te interrumpa, Débora. ¿Sí? Eh, eh, ¿Estás moviendo tu presentación o estás dejando esa, esa diapositiva fija? ¿Es que eh, estamos, ¿Estamos viendo solo una diapositiva? No, de hecho. La estás eh, moviendo. De hecho, estaba en la parte. Muchas gracias por indicarme. Eh, estaba compartiéndoles ya el sitio web de. De donde estaba extrayendo la información eh, sí, y mostrándosela. No muchas gracias. Ya estamos viendo este. Si quieres, puedes encender tu, tu, tu cámara. No hay problema. Eh, estamos viendo ahorita tu pantalla. Perfecto. Ajá. Ok, nada más si puedes volver a conectar. Yo creo que la presentación. Ah, eh, de hecho, este. Si, no sé si están viendo mi pantalla, Ahora pero sí solo viendo la página web. Eso es lo que quería sí, mostrarnos. Sí, sí, solamente me permite compartir o pantalla Ajá. o presentación. Listo, Entonces. Pero ahora sí estamos viendo la página web. Ajá. Perfecto, muy amable. Perfecto. Gracias, Rebe. Seguimos, seguimos. No te preocupes. Disculpen el inconveniente. Pensé no, que ya estaba compartiendo. Entonces, no, como les mencionaba, dentro del sitio web ustedes encuentran. El contenido de todo lo que nosotros albergamos en nuestra plataforma, que son todas estas bases. Eh, más de siete y que datan desde el año de 1800. Toda la información. Para que todos los usuarios de la Universidad de Costa Rica pues, puedan acceder a este recurso, es necesario pues, que se contacten con el sistema de bibliotecas, vayan a la parte donde dice bases suscritas, eh, seleccionan alfabéticamente la letra S y van a poder encontrar donde dice eh, SciFinder eh, Scholar, en este caso, y van a tener que crear un registro que les va a permitir utilizar esta eh, plataforma, ya sea ingresando desde la parte de la biblioteca o bien desde fuera donde dice Login. Ustedes dentro del sitio web de nosotros seleccionan el recurso al cual ustedes suscriben, se van a darle clic donde dice Login, les va a, automáticamente a brindar el espacio para colocar el usuario y contraseña que han creado previamente a través del enlace. Que se encuentra dentro de las, eh, los recursos del CIVD y por supuesto vamos a ir a incorporar mi contraseña y vamos a empezar a utilizar la herramienta. Si se dan cuenta eh, viene. Nuestra plataforma es bastante sencilla de utilizar. Actualmente estamos promoviendo SciFinder eh, exponencial o SciFinder elevado a la N. Y eh, muy prontamente, pues, eh, considero que ustedes van a llegar a ella. Pero por el momento cuentan con SciFinder on the Web o SciFinder Scholar, del cual para obtener los miles de millones de información que mencionamos anteriormente se hace bastante sencillo empezar a hacer nuestra búsqueda a través de tres rutas principales que son buscar eh, referencias iniciando con texto a través de algún área temática como tenemos en pantalla, buscando a través de algún autor de alguna organización, de algún DOI o identificador de documento único a través de algún nombre de alguna publicación de alguna patente o bien creando ustedes sus propias etiquetas voy a um, regresar y hay una herramienta adicional que ustedes la encuentran desde el sitio web de nosotros desde acá en donde dice eh, cas content ustedes pueden eh, saber si están eh, si tenemos nosotros indexado o no alguna publicación se van a la parte donde dice referencias el contenido de colección vamos a ir a esta parte de acá en donde dice resources o recursos presionamos donde dice eh, core vamos a ver rápidamente un listado y en la parte de arriba de, esta, de este listado encuentran una herramienta bastante útil que se llama CASI, en la cual ustedes pueden incorporar cualquier término que consideren necesario para saber si contamos o no con la indexación de alguna publicación. Si, por ejemplo, nosotros queremos encontrar alguna publicación con la denominación o con el área temática de bioquímica, pues vamos específicamente a escribir biochemistry y vamos a ver que nos ofrece 86 títulos conteniendo el nombre de bioquímica o biochemistry en el cual podemos ir uno a uno a buscar más sobre esa publicación. Entonces, regresando a la herramienta, o a nuestra plataforma, SciFinder, podemos también encontrar a través de algún número de identificación de la patente. Con cada una, ustedes ven que se nos ofrecen algunos filtros adicionales que no son 100% necesarios de llenar. Si nosotros empezamos a buscar en cualquiera de estas tres áreas, vemos que contamos con una barra de navegación superior que siempre podemos almacenar nuestras búsquedas, ya sea de referencias, de sustancias, que es la otra manera o el otro camino para empezar a hacer las búsquedas o bien reacciones. Vamos a poder crear alertas, buscar en nuestras 10 últimas sesiones y vamos a contar con un planificador con el cual se nos hace bastante más sencillo el poder incorporar la información y poderla compartir. Si nosotros nos desplegamos hacia la parte de buscar sustancias, ¿qué vamos a encontrar en estas sustancias? Como les mencioné anteriormente, vamos a encontrar propiedades químicas, físicas, experimentales, algunas predichas, vamos a poder encontrar espectros y lo que tendríamos que empezar a hacer es sencillamente incorporar cualquiera de estas búsquedas, ya sea una estructura química utilizando el editor eh, ChemDraw que eh, nosotros tenemos enlazado. Con este podemos empezar a hacer búsquedas de subestructura, de alguna estructura exacta o de similares. Podemos encontrar las estructuras generales Marcus, utilizar una fórmula molecular, alguna propiedad o incluir cualquier nombre comercial, común, algún ingrediente activo o eh, algún nombre científico en esta, en esta casilla que nos va a permitir buscar dentro de 20 sustancias a la vez. Si empezamos utilizando básicamente el editor, vamos a ver que podemos trabajar. Eh, nuestra estructura utilizando todos los botones o todas las herramientas que se nos brinda nuestro editor. Podemos utilizar una eh, tabla periódica, podemos utilizar algunos atajos, podemos albergar alguna variable dentro de alguna estructura, podemos crear grupos a repetición, podemos... Utilizar algún punto de variable dentro de alguna eh, sustancia, utilizar cadenas y todos los otros botones que tenemos acá. En la parte de abajo, si ustedes se dan cuenta, contamos ya por defecto con un carbono dentro de una casilla o el control de mando principal de nuestro editor. Algunos enlaces eh, simple, doble, triple e inespecíficos y algunas... Eh, enlaces de estereoquímica que, con los que podemos empezar a dibujar. Podemos utilizar estos elementos que tenemos que son de más rápido uso dentro de las estructuras. Podemos empezar a crear eh, nuestra, nuestra eh, eh, sustancia, como lo tenemos acá. Podemos empezar a crear eh, cualquier tipo de, de búsqueda que nosotros querramos empezar a hacer. Vamos a, a utilizar estos enlaces. Con los cuales eh, nosotros pudiéramos. Empezar de una vez. Si nosotros por el tiempo, como en esta. Eh, visualización que estamos haciendo, no queremos utilizar este editor. Se nos brinda una casilla que es la T hacia una estructura con el cual podemos incorporar cualquier número CAS que nosotros tengamos a la vista o querramos saber más sobre esa estructura. Voy a marcar esta y la voy a borrar rápidamente para incluir una estructura el número CAS de una estructura de la cual podemos eh, obtener más información eh, más rápido. Vamos a utilizar eh, este número CAS, lo vamos a pegar y eh, me está diciendo que no es válido este número CAS, entonces el formato voy a a repetirlo y listo se me pega mi estructura y utilizando este editor ustedes se dan cuenta que nos empieza a encontrar o a darnos más información sobre qué queremos hacer con esta estructura nosotros podemos empezar a cambiar todos los Toda la información podemos utilizarla como estructura como para obtener información de reacciones en donde esta estructura haya sido utilizada o bien encontrar todas las patentes utilizando de manera genérica esta estructura en donde se encuentra albergada dentro de las patentes. En la parte de abajo del editor nos va a decir que contamos con sustancias. Eh, obtener sustancias que empalmen nuestra solicitud dentro del editor, ya sea como subestructura, como una estructura exacta o como una estructura similar. Si nosotros seleccionamos como una estructura exacta y dejamos tal cual esta estructura, nos va a ir ayudando siempre que vayamos utilizando toda nuestra herramienta, eh, que es lo que vamos haciendo con ella. En este momento nos dice que estamos excediendo la valencia del sulfuro, pero sin importar lo vamos a dejar en esta, en esta parte así. Por el momento podemos seleccionar o utilizar los filtros para poder filtrar con mayor precisión qué queremos hacer o qué queremos obtener de esta sustancia. La vamos a obtener como una sustancia exacta y con la sustancia exacta, pues... Uno esperaría encontrar solamente una, pero resulta que no, que encontramos más de una, de hecho encontramos 195 con las cuales se nos indica todas las eh, sales, todos los isótopos, todos los tautómeros, todas las mezclas, esteroisómeros, todos los compuestos de coordinación que nosotros estemos en, encontrando relacionando esta estructura exacta. Si nos damos cuenta en la parte de abajo, podemos seguir página a página para ver todas las, eh, las demás en, en el caso en nosotros eh, queremos encontrar. Igual acá en, en la parte de arriba. Se nos ofrece el poder desplegar la información en más eh, en, o en menos eh, pantallas. Tenemos 25 a la vez, podemos subir a 50. Si nosotros lo queremos eh, refinar, y cambiar las columnas. Pero bueno, ¿qué más podemos hacer con estas sustancias que vamos encontrando? Vemos que al lado de, eh, izquierdo se nos ofrecen eh, dos filtros con los cuales podemos refinar nuestra información, ya sea analizando o refinando. Con cualquiera de ellas, ustedes ven que podemos cambiar eh, nuestra búsqueda presionando el editor de estructura como lo tenemos acá y podemos eh, ir cambiando específicamente para encontrar de esta sustancia eh, algunos, algunos otros eh, información. Podemos cambiar hacia cualquier halógeno en esta información y por supuesto eh, podemos nuevamente eh, buscar con estructura exacta o bien podemos eh, regresar, voy a cancelar acá, eh, no, no quiero mostrar, sino eh, sencillamente quiero mostrar cuando ya tenemos la información de nuestras sustancias, el utilizar los filtros como analizar nuestro conjunto de sustancias a la vez, si nosotros queremos saber cuántas de estas 195... Contienen algún informe de procesos, de estudios analíticos o bien de estudios biológicos, lo podemos seleccionar. Cuando estamos posicionados sobre nuestras sustancias, nosotros podemos ver esta doble flecha hacia la derecha, de la cual nos va a permitir eh, encontrar más opciones de lo que querramos saber de esa sustancia. Si queremos ir al detalle, Podemos presionar el primero de todas las opciones que tenemos acá en el menú o bien podemos presionar donde está el número CAS de esta sustancia que yo busqué o que encontré. Vemos que en cada una de ellas se nos brinda cierta cantidad de referencias, cierta cantidad de reacciones y cierta cantidad de fuentes comerciales. Podemos desplegar nuestra información en vez de relevancia por la cantidad de de referencias de cada una de ellas. Vamos a, a ver que nos cambió un poco el, el orden. Y con, por ejemplo, con esta que contiene dos componentes, nuestra estructura, si nosotros nos posicionamos solamente sobre la primera, nos va a dar información solamente sobre ella. Y nosotros, para poder obtener más información sobre esta eh, sal, nosotros tendríamos que seleccionar el margen eh, externo, ir a donde dice ver el detalle para poder obtener más detalles sobre ella. Vamos a ir rápidamente a ver el detalle de nuestra sustancia, con lo cual nosotros podemos ver las propiedades que tenemos para esta sustancia. Nos aparece el, el peso molecular, la fórmula principalmente, el punto de fusión, el punto de ebullición, algunos otros nombres con los que se conoce esta sustancia. Si contiene espectros experimentales o predichos, los vamos a poder obtener en esta parte eh, de acá arriba. Siempre que nosotros mostramos alguna eh, propiedad o, alguna, y, o algún espectro, Ustedes van a contar con la seguridad que lo obtuvimos de alguna bibliografía que sí existe, pudiendo llegar a obtener este tipo de información, la cual ustedes pueden descargar a través del botón de imprimir para poderla utilizar cuando sea necesaria o comparar con algunas otras sustancias que ustedes lo requieran al hacer algún análisis. Algunas propiedades predichas de esta sustancia, como las eh, Lipinski o bien las de densidad. Más abajo vamos a encontrar la información eh, que regula esta sustancia, con lo cual podemos encontrar algunos otros listados fuera de los listados eh, por país para poderlo encontrar. Y algo que se hace bastante útil es cuando nosotros tenemos algún indicador de bioactividad para cierta sustancia en general, podemos buscar, por ejemplo, eh, el indicador de bioactividad que nos permita visualizar esta sustancia como agente eh, antitumoral. Vamos a ver que contamos con 2,592 referencias, de las cuales sería bastante sencillo que nosotros eh, demos un clic sobre este empalme de sustancias o de bioindicadores, con lo cual obtenemos estas 2,592 referencias con las cuales nosotros podemos empezar a trabajar utilizando otro tipo de filtros encontrados cuando empezamos a hacer nuestras búsquedas por referencias. Otra manera de buscar información, ya como lo obtuvimos de esta manera, nosotros podemos buscar también no como eh, alguna estructura o como alguna estructura eh, en patentes, sino como alguna fórmula molecular. Y esto se hace bastante eh, sencillo, ya que nos va a poder y permitir buscar y encontrar. Eh, distinta eh, cantidad de sustancias a la vez ganando tiempo vamos a escribir esta con la cual eh, dos y tenemos nuestra estructura eh, nuestra fórmula perdón y nos va a encontrar cierta cantidad nuevamente de eh, sustancias a la vez Utilizando pues esta fórmula con la cual podemos refinar nuestra búsqueda utilizando estos filtros al lado izquierdo o bien analizar para encontrar más. De qué otra manera podemos encontrar sustancias para encontrarle las propiedades y demás a través de alguna propiedad experimental o predicha, con la cual si nosotros escribimos cualquiera de las densidades, podemos es con punto. Podemos visualizar más específicamente que contamos con un número mayor de sustancias de las cuales nosotros pudiéramos empezar a jugar con, con ella, encontrar a través del de subeditor sustancias donde se encuentre eh, Algún eh, furano o algún ciclopentano en, dentro de las estructuras como subestructura y poder disminuir nuestra población de búsqueda de información con las propiedades que vimos anteriormente y redirigirnos hacia ellas. También si nosotros queremos encontrar en un solo clic. Todas las sustancias, podemos escribir dentro de ellas, todas, toda la información que nosotros estemos buscando dentro de SciFinder o nuestros recursos, eh, mejor dicho, eh, tiene que ser en idioma inglés. El idioma inglés puede ser eh, británico o norteamericano. Siempre nos va a encontrar información sobre la información. Y por supuesto, algo que se hace bastante útil, además de poder utilizar estos filtros que tenemos al lado eh, izquierdo, ya sea analizando, refinando, podemos redirigirnos hacia encontrar más información. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a, a buscar alguna de estas sustancias, podemos Buscar las reacciones en la cual esta sustancia la queremos obtener como producto final, o sea, sintetizada o en una síntesis. O bien donde la sustancia me permita eh, tener un papel, ya sea como producto final o bien como reactivo o reactante, como catalítico o bien como solvente. O bien si la queremos obtener en cualquier eh, rol de lo que estamos eh, buscando. Podemos eh, redirigirnos hacia buscar todas las reacciones sin importar el papel que juegue. Y podemos eh, presionar donde está este eh, matraz o Erlenmeyer, con el cual... Podemos obtenerlo en cualquier rol y vamos a obtener todas las reacciones con las cuales se nos brinda eh, esta información. Vamos a ver que nosotros podemos disminuir la cantidad utilizando el, el agrupamiento eh, de las reacciones. Por, documenta, eh, por documentación o por bibliografía que apoya cada una de estas eh, reacciones o bien por, tra por transformación. Podemos visualizar también si queremos encontrar en donde nuestra sustancia tenga eh, mayor producto eh, final, pero recordemos que no elegimos ninguna eh, reacción o donde la sustancia fuera el producto final. Podemos también seleccionar si queremos encontrar más opciones de reactivo, algunas opciones donde podamos seleccionar algún solvente dentro de nuestras reacciones. Si queremos encontrar las que tienen disponibilidad de algún procedimiento experimental, podemos seleccionar estas 428, de las cuales nos indica, como nos indicó con la parte de sustancias, una alerta amarilla en la cual nos aparece qué es lo que nosotros estamos tratando de, de hacer o de, o de visualizar. Si queremos mantener estas 428 eh, referencias, nos vamos a Keep Análisis para poderlas utilizar y por supuesto vamos a contar con más información en el cual nosotros quisiéramos encontrar el rendimiento final de, de mayor eh, índole, en el cual utilizamos esta eh, reacción, esta sustancia inicial, y formulamos pues, un compuesto de coordinación. Nosotros podemos eh, nuevamente eh, regresar hacia cualquier parte de nuestra selección, en el cual nosotros. Eh, podemos ir al camino de todo el análisis que hemos estado haciendo y tenemos que recordar que cuando cambiamos el, el filtro o cuando cambiamos nuestro estilo de búsqueda, por supuesto se nos va a desaparecer la información que tenemos en nuestro patrón eh, de migajas dentro de las dos eh, barras de navegación superior. Si regresamos a, a esta, podemos también eh, desplegar nuevamente por la cantidad de fuentes comerciales que tenga cada una de estas sustancias. Si nos vamos a ver la parte de eh, proveedores, vamos a ver que eh, encontramos información sobre los proveedores a través de las sustancias. Y por supuesto, nosotros también podemos jugar para encontrar más información sobre lo que estemos tratando de encontrar. Si son los proveedores, referencias o reacciones, utilizando pues nuestra. Búsqueda a través de reacciones en la cual podemos escribir. Nuevamente. Nuestra nuestra sustancia a través de CAS, del número CAS, o bien dibujando cualquiera de estas sustancias que sea pues bastante útil para, para nosotros. Podemos empezar a hacer una reacción en la cual nosotros empecemos a, a sustituir. Vamos a ver que en, este, en esta parte del editor, Debajo de las cargas ya se nos vienen algunos eh, otros botones con los cuales podemos agregar roles a cada una de las, eh, de las sustancias incorporadas en la reacción. Podemos utilizar el bloqueo de algunos eh, elementos. Podemos cambiar hacia... algún otro eh, ramificación dentro de mi eh, reacción. Y por supuesto, eh, si no era este, si no era un grupo ciano, entonces lo colocamos y listo. Podemos poner eh, reactivos a, anteriores o bien cambiar eh, el orden de, de la flecha. Pero en este caso, pues yo sé que es una... Eh, conversión la que estoy buscando voy a eh, colocar específicamente eh, en mi editor y voy a buscar todas las reacciones que me hablen <coughs> específicamente sobre esta reacción que yo estaba buscando y por último eh, y tal vez la parte más eh, sencilla con la que estamos acostumbrados a hacer eh, búsquedas de información es incorporando algún eh, tipo de texto dentro de una casilla de búsqueda, ya que esta pues es la manera que comúnmente utilizan todas las eh, bases de datos eh, de distintas eh, editoriales y por supuesto es el material escrito lo que estamos buscando. Entonces, podemos... Encontrar cualquier tema. Eh, por ejemplo, si queremos encontrar, por ejemplo, la eh, producción de eh, espesantes para el ámbito cosmético, escribimos eh, siempre en inglés y colocamos, <coughs> perdón, podemos tener una búsqueda avanzada para poder. Eh, filtrar nuestra información por cualquier tipo de documento de los cuales nosotros indexamos la información, el idioma en el que queremos encontrar la información. Hay que tener mucho ojo con esto. Nosotros no tenemos un traductor incorporado que nos va a convertir todos los resúmenes que nuestro equipo en casa matriz ya previamente ha curado hacia el idioma que nosotros querramos, sino va a mantener el idioma original en el que se publicó esa información. También eh, podemos refinar por autor o por organización, pero si nos quedamos solamente con este eh, tema, vamos a ver la amplia selección en la que nosotros podemos encontrar información en la que nos va a asociar cada uno de los términos por los eh, booleanos que vamos a utilizar, ya sea y o ninguno, o bien por las preposiciones que nos están uniendo cada uno de estos términos. Si nos quedamos con las primeras dos opciones que nos va a indicar que están presentes o que están altamente asociadas eh, los tres términos incorporados, vamos a tener una población como de 6.000 que nos va a indicar qué podemos hacer con cada una de estas eh, referencias. Vamos a ver que nos va a servir de muchísima eh, este buscador o esta plataforma, porque nos va a brindar de manera relevante la cantidad eh, de información que cualquier autor ya publicó, eh, la información que está siendo utilizada en otras referencias sobre estas referencias o registros que nosotros tenemos visualizar por el año de publicación vemos que aunque se haya hecho por la selección por un eh, o el despliegue de información por el número de acceso que se le dio a este registro podemos cambiar hacia el año de publicación más reciente para poderla eh, revisar Vemos que, si, que se mantuvo el autor principal o el que más ha publicado en todas estas eh, referencias o en este tema, con el cual nosotros podemos analizar, refinar o categorizar en esas tres opciones eh, distintas la, el tema principal que nosotros hemos brindado al principio. En analizar se nos ofrecen algunos... Eh, filtros como lo son el buscar por número eh, de registro que se indexa o que se tiene en cada una de las sustancias. Podemos ver que también podemos seleccionar por algún, alguna categoría principal. Vemos que la mayoría de estas eh, publicaciones está incorporado dentro de la sección o la categoría de aceites esenciales y cosméticos. Y de qué me habla o dónde puedo saber de qué me habla en, en, estas, en estas secciones o a qué se refiere. Podemos regresar nuevamente a donde está la parte eh, de nuestra búsqueda eh, de referencias en la cual vamos a ver que nosotros indexamos e incorporamos todos los conceptos relacionados con cinco áreas principales de la química, como lo son bioquímica, eh, orgánica, macromolecular y aplicada. Y si vamos a ver la parte de aplicada, eh, la subsección donde dice eh, aceite, aceites esenciales y um, eh, cosméticos, que es la 62, es la que nos va a brindar esta información en mayor cantidad. De igual manera, nosotros podemos hacer distintos tipos de análisis de esta información para poderla almacenar de un solo utilizando eh, Save. Crear alertas con las cuales me brinde la información nuevamente publicada posterior a esta búsqueda que yo estoy haciendo. Por ejemplo, puedo eh, poner Cosmetics. Puedo escribir una descripción, puedo cambiar la duración de mi alerta. De, por defecto está en un año, pero la puedo cambiar a los próximos tres meses, que es el tiempo que dura mi proyecto. Y cada cuánto quiero recibir yo información, pues sería de manera semanal. También podemos exportar la información en formato RIS para poder utilizar en cualquier gestor con ese mismo formato como lo es Mendeley, Sotero, Site you Like o EndNote y muchos otros más. Podemos categorizar como lo tenemos por categorías como le, les mostré anteriormente. Y eh, por supuesto, si nosotros queremos eh, refinar, también lo podemos eh, eh, ver. Um, está demorando un poquito. Como lo vemos acá, las mismas categorías que tenemos acá en analizar por sección o analyze by eh, son similares a las que nos aparecen en esta parte eh, en categorize, en, ref, en referencias. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, ir a la parte de biotecnología, si es que nos interesa encontrar las referencias más apegadas al tema que nosotros hemos buscado. En esta parte o bien si nosotros queremos ir a la parte de biología y automáticamente buscar las sustancias específicas que yo considero que van a más van más pegadas a nuestra a nuestra búsqueda. Por ejemplo, si yo me voy a buscar, por ejemplo, dónde está eh, la goma Chantán, pues me va a dar eh, nueve eh, referencias, de las cuales, pues, yo puedo seleccionar y dejarlas acá para redirigirme específicamente hacia esta cantidad de información apegada siempre a nuestro tema principal, ya que nosotros podemos hacer también una búsqueda bastante sencilla sin si nosotros no queremos unir tanto los términos como lo pudiéramos encontrar, ya sea como sustancia, como reacción o como referencia, incorporando pues aquí en nuestra casilla y con esto pues les quiero eh, por ejemplo, si nosotros nos vamos a buscar el PVC, que sabemos que es el eh, polivinil cloride, podemos buscarlo de esta manera. Como sustancia nos va a dar una sola sustancia, eh, la cual nosotros podemos empezar a a buscar todas estas referencias unidas a cierta temática que nosotros estemos buscando. Por ejemplo, si queremos buscar más específicamente sobre la preparación o bien sobre los estudios analíticos o bien buscar algún proceso en el que se encuentre incluido o bien los efectos adversos o tóxicos del, del pvc lo podemos hacer para poder eh, encontrar eh, más apegado hacia el, algún término en particular que nosotros estemos buscando información con esto nosotros también podemos crear perdón eh, una eh, remoción de duplicados si es que los hubiera presionando en tools, eh, el quitar la duplicidad. ¿A qué se debe esta duplicidad? Básicamente, eh, si se recuerdan al principio cuando les dije el contenido que ustedes iban a encontrar dentro de la plataforma de SciFinder, se incorpora eh, Medline y esto lo podemos ver que quitamos 90 referencias en duplicado que pudieran haberse encontrado a través de la base de datos de Medline y Caplus sin repetición, estando seguro que quitamos pues 90 referencias de las cuales eh, pudieron haber estado en esas dos eh, plataformas eh, esto eh, no sé si eh, puedo seguir es básicamente como pinceladas de cómo empezar. Eh. Gracias, Débora, gracias por, por la presentación. tenés chance, si querés, unos 10 minutos más eh, para que eh, puedas completar tu tema. No hay ningún problema y después vemos si hay consultas de parte de, de, de la gente que está acompañándonos en redes sociales. Perfecto, muchísimas gracias, eh, Rebeca. Pues Congreso. para para poder eh, complementar eh, esto, lo que a nosotros nos interesa es propiamente esto: el encontrar la documentación que va a apoyar mi investigación, sin importar pues la ruta con la cual nosotros estamos encontrando la información. Entonces, si se dieron cuenta, empezamos en, eh, por la parte de sustancias con la cual pudimos ir a, a ver rápidamente cómo encontrar las referencias. Podemos empezar también por eh, reacciones, ir específicamente hacia esas eh, reacciones de las cuales eh, podemos empezar a buscar in, utilizando el editor o bien a través de la sustancia. Si nosotros nos quedamos en esta parte de acá, como obtuvimos, las referencias del pvc podemos obtener las sustancias que nos hablan de todas estas referencias así como también las reacciones que nos hablan todos estos registros que tenemos en pantalla pero como sigue siendo pues bastante elevado el, el número de referencias eh, solo que nos dedicáramos únicamente a ver una clase nosotros lo podríamos eh, leer en, sin, sin mayor gasto de tiempo. Nosotros podemos ir pues, uno a uno a revisar cada uno de ellos. Si ustedes ven en la parte eh, de acá, estamos por el número de acceso. Podemos cambiar hacia el, el año de publicación, que a mí me gusta muchísimo utilizar eso. Eh, podemos... Analizar nuestra información eh, ya no por base de datos, sino también por el término que está indexado, por el tipo de documento, por el año de publicación que pues ya vimos que este es del 2021 y nosotros podemos específicamente abrir nuestras referencias. Cuando ya las hayamos seleccionados, vamos a ver que contamos pues con más de 500 500 mil patentes y más de 50 y que eran 54, 55 millones de registros de los cuales podemos obtener las sustancias, obtener el material que citó este autor que fue Shin Ki Yang o que el material que ya fue citado que me parece bastante eh, bueno, ¿verdad? Que, que ya eh, tenga eh, citado si ya lo tiene. Podemos ver que contamos con este botón que dice eh, Link to Other Sources, el mismo que vamos a encontrar si regresamos con Return, en la parte eh, de arriba del, del título, en donde está acá, otras fuentes. De igual manera, nosotros podemos... Ir a esta parte de acá. Vemos que nuestra institución, la UCR, va a contar con esa referencia, con este cheque que está mencionado acá. Podemos darle un clic a ese DOI que nos aparece y nos va a redirigir hacia la editorial o hacia la fuente de donde se origina ese registro que nosotros hemos eh, vinculado, del cual pues va a depender si tenemos o no acceso abierto gratuito o acceso abierto eh, suscrito a través de nuestra institución. Podemos presionar donde está el botón de PDF y si tenemos el acceso al, al registro, lo vamos a poder eh, descargar para poderlo compartir de manera offline. De esto, nosotros también podemos eh, categorizar como lo tenemos acá, lo podemos refinar y podemos eh, buscar específicamente algún tema que, que sea de importancia y para nosotros con el PVC. Entonces puedo colocar eh, la toxicidad Ay, y estoy escribiendo mal, Toxin City. Bueno, mejor voy a, a, a, lo, a lo seguro, voy a dejar solamente eh, Toxin y el encontrar alguna otra o varias eh, temas o palabras o conceptos dentro de Research Topic que me ofrece Refine, yo puedo presionar Ok, me dice que no tengo ninguna. O tal vez le escribí mal. Entonces voy a regresar y voy a escribir alguna otra. Por ejemplo, eh, voy a escribir el metacrilato. Que muy seguramente me va a dar esas dos eh, referencias en una sola. Eh, meta. Espero escribir bien. Um, ay, o, o más, eh, o mejor aún. Voy a. Eh, grill. Y le voy a dejar el asterisco para poder obtener las referencias. Ay, algo estoy haciendo mal que no me está permitiendo. Ok. Ok. De estas. Ah. De las mil cuatrocientos cuarenta y nueve yo quiero eh, eh, escribir acá en Within el tema eh, metacril Vamos a ver si ahora sí me da. Ay, perdonen que me parece tan. Eh. Ok, um, no sé qué está pasando con mi SciFinder. Pero eh, voy a regresar. Y. Créanme que hay algo malo que me está pasando, pero no es esto, sino que es seguramente de mi eh, buscador Metacril. Sí, Débora, no te preocupes, entendemos a veces esas cosas pasan. Sí, ah, gracias. Y bueno, este, eh, voy a, a ir a categorizar nuevamente para disminuir mi cantidad de referencias, específicamente en una categoría, como lo fuera eh, del PVC, todos los eh, catálisis o catalíticos que tuviera. Vamos a ver. O el tema ambiental, me gusta más el tema ambiental. Eh, en el tema de ambiente con el PVC, pues hay muchísimas cosas que nos están afectando y por ejemplo, si se dan cuenta, si sí, tendríamos que haber encontrado sobre ecotoxicidad, por lo menos, encontrando a través de Refine. Y por supuesto, me voy a quedar con estos dos términos y principales de tóxicos o de toxicología ya que no encuentro ninguno otro entonces voy a ir y voy a encontrar 11 referencias de las cuales me está hablando <coughs> o me refino por categorías de mi tema principal de 1449 los cuales yo los puedo eh, almacenar como lo hice anteriormente y voy a poner Rápidamente toxi El cual lo puedo encontrar en mi búsqueda aquí en donde está Save Answer Sets. Vamos a, a ver que en esta parte de acá nos aparecen todos los caminos que hicimos y obtenemos un enlace que dice link que yo puedo copiar y puedo eh, colocar específicamente eh, en cualquier correo electrónico y poderlo compartir con eh, otros colegas que que estén buscando la misma información que yo o que estemos haciendo la misma eh, búsqueda. Ahora sí eh, quisiera eh, saber si tienen alguna duda. Gracias, Débora. este, Bueno, teníamos comentarios acerca de el ingreso a la base de datos, pero ya les dimos alguna aclaración de que primero deben suscribirse a través del link que tenemos también en nuestra página web, en la parte de bases de datos. Pueden hacer la búsqueda okay. Science Finder y les va a aparecer el link para este, suscribirse, hacer un usuario en sí. Y luego ya pueden eh, ingresar a eh, la base de datos. Más que todo esa era la consulta que, que, que, que a, eh, habían puesto aquí en los comentarios. Y también si sí, vamos a tener eh, la grabación de esto, y claro que sí, queda grabada aquí en YouTube y queda grabada en Facebook también. Para que la puedan consultar de nuevo, verla, a lo mejor ahí Débora nos está mostrando. Esta es la parte, como les decía, tienen que tener un, pues un acceso por parte de la organización de la UCR en este caso para poder llegar hacia la parte del registro que posteriormente les va a brindar un formulario en el cual ustedes tienen que incluir su nombre, su eh, apellido, su correo electrónico. Y algunas, eh, eh, crear su credencial de usuario, de contraseña, validarlo y estarían listos con, con esos, uh, eh, con su registro. Perfecto, sí. Y este, recordarles que va a quedar este, grabada la sesión para que la puedan consultar, irla viendo despacito también por cualquier cosa, que necesiten regresar, retroceder, eh, ir paso a paso con con las plataformas. Este, Débora, muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por todo este tiempo y esta dedicación que has, que has sacado para mostrarnos esta plataforma. No, gracias a ustedes y ya saben, cualquier pregunta, duda, pues estamos para servirles a todos. Claro. Muchas gracias. Gracias, Débora, por acompañarnos. Débora nos está acompañando desde Guatemala. Y estamos realmente muy agradecidos eh, también por este tiempo eh, de pandemia, verdad, eh, tener que hacer estas actividades así, pero pero se facilitan en cierta forma, verdad, de poder estar en diferentes países y tener estas estas posibilidades de poder conocer mucho más de las plataformas. Les recordamos que este tenemos casi eh, más de 400 recursos en línea para todos ustedes de bases de datos en nuestra página web del sistema de bibliotecas que tienen diferentes medios de comunicación en nuestra, en nuestra página web, este tienen eh, el chat en línea. También tienen las redes sociales para comunicarse con nosotros y este, pueden hacer cualquier consulta, pedirnos capacitaciones en otras bases de datos, también en, en SignFinder. Y realmente les agradecemos a las bibliotecas de la Universidad de Costa Rica que han estado conectadas con nosotros y que han replicado estas señales. Muchas gracias. También a todos los compañeros bibliotecólogos y este, la comunidad en general de la Universidad de Costa Rica Muchas gracias por acompañarnos en una sesión más del sistema de bibliotecas. Hasta luego, Débora, y hasta luego a todas las personas que están con nosotros. Buenas tardes. Gracias, Rebeca. Nos vemos. Buenas tardes.